Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España muchas gracias a todos por estar ahí hoy es un día muy especial ya somos 10.000 suscriptores y mil amigos que estáis viendo mi canal así que sois mis ingredientes los ingredientes para tener este canal muchas gracias a todos y ahora os voy a poner unos vídeos de unos amigos que me quieren felicitar. ¡Hasta ahora! Andrés, bueno pues quería felicitarte, muchísimas, muchísimas felicidades por esos 10.000 suscriptores que estoy segura que porque no te conocen lo suficiente, si no serían muchísimos más y por los 15.000, los 20.000, eh, los 100.000 que seguro que los tendrás y, y bueno pues enhorabuena. Y espero, tenemos pendiente el, el hacer un plato juntos, así que desde mi canal de Youtube de Sabe a Gloria, Cocina con Amor, y yo misma, Gloria Alarcón te deseo lo mejor. Quiero felicitarte por tu canal, por los 10.000 suscriptores a los que acabas de llegar y espero que pronto te tenga que felicitar de nuevo porque has llegado a 20.000. Te mando un saludo y un beso. Hola, Cocina de España, muchas felicidades. esos 10.000 suscriptores, esperamos que dentro de poco sean muchas más. Un beso desde me tienes hasta Los Fogones. Un saludo para todos los seguidores de La Cocina de España, mi nombre es AXA del canal La Gastronófila y me quería pasar por aquí para dar la enhorabuena a Andrés por esos primeros 10.000 suscriptores. Digo primeros porque sé que serán los primeros 10.000 de muchos más, así que un beso Andrés. Hola Andrés, muy buenas tardes. Me alegro muchísimo de que estés a punto de alcanzar los 10.000 suscriptores. Enhorabuena, te mereces otros 10.000 por lo menos. Felicidades. Hola Andrés, estoy muy feliz de estar otra vez en tu canal, esta vez para celebrar tus 10.000 suscriptores. Estoy muy contenta de que hayas llegado a esta cifra mágica, porque tienes una receta súper rica, muy bien explicada y además con mucho arte. Así que eh, te deseo muchas felicidades y estoy segura de que pronto van a ser muchos más suscriptores porque tienes un canal estupendo. Muchas felicidades y os mando un abrazo para los cuatro. Muchísimas felicidades Andrés por esos 10.000 suscriptores a Cocina de España. Te deseo desde Cantabria, de Villegra, comentarista gastronómica. Un beso muy grande y a celebrarlo a lo quiero dar las gracias a mis amigos gastronómicos por las felicitaciones os lo dejaré en las tarjetitas y en la descripción así que ya sabéis si os gusta id a verlos os quiero dar las gracias a todos los que estáis suscritos a los que no estáis suscritos y a todo lo, el mundo mundial Muchas gracias a todos, a mi mujer, ahí la tenéis, cómo se, me, cómo se mueve mi mujer, <risa> ¡Mua! que sin ella no podría haber hecho ningún vídeo, es la que graba, así que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene, adiós.